haciéndole la vida imposible a este a, a este síndico. Y, y lo digo, tú sabes que yo no soy eh, un gran defensor de ninguno de los de, de, de, de los pasados y presentes eh, funcionarios del estado. Simplemente creo que eh, hay que hacer un poquito de justicia y, y salir del populismo periodístico para, para eh, estar en la palestra pública eh, ser más sensible que el Papa eh, ser eh, eh, somos eh, nacionalistas pero, pero, uh, pero hacemos o decimos cosas que, que a veces no se, no se guardan con eso, y esto me refiero a lo que pasó recientemente en, la, en esta semana en Santiago y el, y el síndico de Santiago Abel Martínez eh, Mel yo creo, y es mi opinión, que las leyes deben de cumplirse eh, en materia de inmigración. La ley, así como yo cumplo como ciudadano dominicano, sobre las normas de la, la convivencia y el buen vivir de la, del, del ciudadano, y yo como dominicano tengo que hacerlo, eh, el extranjero tiene que hacerlo también. Y eh, las, lo que para el... el, el para Santiago y para Abel, eh, obstruir la vía pública, hacer actos indebidos en la vía pública, no solamente para el, para el, el emigrante haitiano también para el dominicano, y eso él lo ha demostrado en múltiples ocasiones, cuando ha tenido hasta que mover de sus propias manos eh, de áreas comunes, negocios de dominicanos y, y, y muchas cosas. Con esto no le estoy tirando ni le estoy dando flores a Abel Martínez, pero yo estoy de acuerdo con él, tenemos que poner orden. Si usted, si usted está legalmente en este país, no hay problema. Si usted eh, sí. cumple con las leyes y si la viola, usted se debe ser castigado como, un buen, como cualquier dominicano, no hay problema. Pero, pero acabarlo ahora y, y a veces y hasta una dominicana tratar de someterlo a la justicia, como que, oye, se siente uno que el asunto es eh, algo personal. O, o alguien quiere conseguir algo como ONG Internacional. Ya te saben que esos grupos, eh, los únicos beneficiados, los, los únicos no beneficiados de, lo, de los recursos que genera la pobreza haitiana son los propios haitianos, porque todo el mundo se beneficia de la pobreza haitiana menos ellos y eso no es un secreto para nadie. Ese reguero de ONG y gente que hablan bonito eh, a nivel en el en los periódicos de los medios de comunicación sobre la pobreza y la protección y la y, y el y el racismo eh, ellos, ellos rampante bien, rampante ellos exactamente bien, rampante de viviendo, los mexicanos ellos viviendo bien sus ONG y sí, a quienes si, se si, crearon esas ONG para bien, beneficiar ajá. viviendo bien a causa de eso mismo por la, oh, claro. por la situación que ellos están pasando visto no hay cosa que genere es, más riqueza que la pobreza para, una, mm. para unos individuos. Entonces, lo, que yo espero, lo que yo espero es serio, que y así estoy seguro y convencido, que nada de eso eh, va a hacer que en el caso de Abel Martínez, que hizo el. No soy devoto de Abel Martínez. No es dependiente de Aníbal yo, yo, yo no, independiente, eso no es independiente, No me, independiente, me agrada, Abel Martínez. Sea, pues, no me agrada, es porque no es. Eh, Que el ser justo es lo primero. Pero por eso Martínez es, está haciendo es, su trabajo. Y eso, es bien. Independientemente, eso es independientemente que seamos o no seamos eh, abanderados de Abel Martínez. Yo creo que él está cumpliendo primero con la ley y, y su deber como alcalde de la ciudad de Santiago. Lo que yo espero es que nada de eso eh, pueda bajar la guardia. Que siga haciendo claro la labor que, sí. que ha hecho en beneficio de Santiago, independientemente de lo que digan, porque es lo que está cumpliendo con la ley y un deber como principal autoridad municipal de Santiago. Y que esas ONG, como tú señalas, Sergio, que lo que saben es vivir bien, comer bien, estar en buenos restaurantes, y cuando se dan ese tipo de situaciones, entonces salen al frente a hacerse llamar que son los grandes defensores de la pobreza que históricamente ha arropado y tiene Haití viviendo en esas condiciones. Con, eso, con esa acción de Abel Martínez, no es verdad que ellos van a, a, a impedir que él pueda ceder ante la, el trabajo que ha estado haciendo, aunque le guste a y otros lo critiquen. Ya sea usted el jurado ante esa situación. en es serio finalmente yo quiero, ya en el último minuto que nos queda, pues desde aquí saludar una vez más y felicitar por esta acción la, con la cual nosotros nos identificamos 100%. El hecho de que ayer el presidente Luis Abinader iniciara uh -huh. ese periplo haciendo contacto con los principales líderes de la República Dominicana con el objetivo de buscar solución, buscar ayuda, buscar consenso para enfrentar esta pandemia que afecta al mundo y que lo que le corresponde es eh, cómo nos ha afectado en la República Dominicana. Además, también de la crisis económica que vive el país y de otras situaciones que él es responsable de que, de que se resuelvan o de, por lo menos, colaborar. Qué bueno que busca la anuencia y la opinión de líderes, eh, de los principales líderes políticos y de diferentes sectores de la vida nacional para buscar una solución a este país. Eso dice mucho de la intención, de la vocación que tiene Luis Abinader de que las cosas se hagan bien hechas en beneficio de todos los dominicanos. Cuando las cosas salgan bien eh, que salgan está... mal, no digan que no me invitaron ni me rey... llamaron a, a, a participar. ...tan sencillo como eso. Sergio, llegamos al final y amigos televidentes... ...de este contacto de diario en el día de hoy, viernes... ...4 de septiembre del año 2020. Quiero saludar a nuestro querido amigo y vecino... ...el ingeniero Julio Muñoz... ...quien está en contacto con este espacio en el día de hoy. Agradecer a la parte ejecutiva de este grupo Telenor... ...que como siempre, poniendo todo su esfuerzo... ...para que estos programas sigan saliendo... Eh, ...llevando la información y la orientación... ...correcta y adecuada a toda la región del Nordeste y el país, así que gracias como siempre, al equipo técnico José Paulino, a Melvin, allí en el Master, Mister Eda, y a todos ustedes por su amable eh, sintonía el próximo lunes nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes